Así es, Alejandra. Muy buenos días. Nos encontramos en Santiago de Chile para la cobertura de esta segunda vuelta electoral. El domingo se va a definir quién es el nuevo presidente de Chile que va a asumir el próximo 11 de marzo de 2018 y que va a suceder a Michelle Bachelet. Y como bien decías, la jornada de ayer estuvo marcada por el cierre de las campañas y sobre todo por la visita internacional, la visita del expresidente uruguayo José Mujica, que si bien vino a apoyar al candidato oficialista Alejandro Guillermo, lo cierto es que él dijo que... Chile tenía una oportunidad única que no pasaba mucho en Latinoamérica, que era elegir entre dos personalidades formidables. Él recordó que mientras fue presidente de Uruguay, también Piniera era presidente de Chile, que fueron muy buenos vecinos y que tuvieron muy buen trato, pero dijo que él... ...defendía ideas progresistas y que por eso estaba para apoyar justamente al candidato de la nueva mayoría... ...Alejandro Guillermo, y también mandó un mensaje al Frente Amplio, a la izquierda... ...que es justamente quien puede definir un poco la elección este próximo domingo... ...porque recordemos que en la primera vuelta Sebastián Piñera, el candidato de la centroderecha, derecha ...el expresidente, obtuvo un 36% de los votos, el candidato oficialista un 22... ...pero la candidata del Frente Amplio, de la izquierda, un 20% y en ese 20% puede estar la clave de quién será el nuevo presidente. Antes de la primera vuelta estaba muy claro que, o al menos las encuestas decían, que Sebastián Piñera iba a ganar muy cómodo, que iba a obtener más del 40% de los votos. Esas mismas encuestas no previeron que el Frente Amplio tuviese tantos votos y que solo obtuviese un 2% menos que el candidato oficialista. Por eso es que los dos candidatos han moderado sus discursos y están tratando de seducir a ese electorado. Y por eso también se dice que este domingo el margen va a ser tan estrecho y se habla de un empate técnico. Veremos, Alejandra, qué es lo que pasa el domingo. Nosotros estamos ya en Santiago de Chile buscando reacciones, mirando un poco todo lo que pasa para llevárselos a ustedes en Café CNN y en toda la programación de CNN.